Muchas gracias, señor presidente, señores ministros, señores empresarios. Eh, yo Trabajo con temas de la relación bilateral Brasil-Argentina y de Mercosur hace casi 30 años y uh, puedo, puedo decir que vivimos un momento muy especial de esa relación. No me acuerdo de haber vivido un momento tan uh, promisor de nuestra relación. Uh, ¿Por qué? Porque hay una, antes de todo, una filosofía común entre ambos presidentes, entre ambos gobiernos basada eh, en el respeto a la voluntad popular de pueblos que quieren crecimiento empleo, pero que también quieren eh, sus valores respetados sus valores fundamentales sobre todo, como siempre enfatiza el presidente Bolsonaro, el valor de la libertad la libertad económica la libertad eh, religiosa la libertad de expresión y todas sus dimensiones y uh, esta filosofía común se traduce eh, en una voluntad de hacer cosas, de hacer cosas concretas, y eso lo vemos acá eh, en los resultados que, coge esa, eh, que recoge esa visita presidencial, lo, los actos que firmamos eh, y, y las, los avances que tenemos en la facilitación de comercio, en la seguridad, la defensa, la energía, la minería, la ciencia y tecnología y tantas otras áreas. Uh, realmente somos uh, dos potencias agrícolas, somos dos potencias energéticas y uh, podemos ser uh, juntos uh, dos potencias eh, en muchas otras áreas y eh, en beneficio de, de ambos pueblos. Uh, esa relación bilateral, revitalizada, reinventada a partir de esa filosofía común eh, se refleja también en un, en un Mercosur revitalizado. Es un Mercosur que reencuentra su vocación original. Eh, durante algunos años el Mercosur eh, no ha sido un proceso de integración, ha sido un proceso de desintegración, un proceso que se abocaba a crear barreras entre los socios y aislar la región del resto del mundo. Eso se invierte ahora con la nueva lógica de una real integración abierta, que es un, eh, una expresión que se utilizaba mu mucho en la origen de Mercosur, se ha abandonado y se retoma, eh, un Mercosur que... Eh, requiere la eficiencia en el intercambio entre los socios pero también que sea una plataforma de apertura y de eficiencia hacia el resto del mundo como lo vemos en negociaciones estratégicas que eh, estamos eh, si todo va bien cerca de concluir como con la Unión eh, Europea eh, de manera que eh, también esa relación de un Mercosur revitalizado eh, apunta hacia una Uh, revitalización también de nuestra presencia común en toda la región en Sudamérica, esa nueva uh, dinámica Brasil-Argentina se refleja en una dinámica sudamericana que es uh, finalmente lo que creo siempre hemos querido, una región basada en la democracia y en la libertad económica es uh, el proceso que este está finalmente creando raíces en la región uh, y que hará cada vez más difícil que, que vuelvan otros proyectos eh, que no tienen que ver con la, la voluntad y la vocación de nuestros, de nuestros pueblos. De manera que con eh, libertad económica, con democracia, con una integración abierta al mundo, estamos convencidos de que nadie puede detener a Brasil y Argentina juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canciller.